Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y hoy os traigo un zanal arcoiris, vamos a hacerlo con esta cera, este molde y estas crayolas de colores, ponemos bueno, a fundir cera, un trozo pequeño, ya la tenemos lista, Aún de todas formas nos va a sobrar de esta cera, le vamos a añadir para empezar el color rojo, eh, el colorante es una crayola, una cera de la grasa de las que utilizan los niños en el cole mezclamos bien y ya tenemos nuestro primer color listo separamos esta cera y ahora vamos a untar eh, nuestro molde y contramolde con aceite para bebés para hacer el fanal Primero van. Eh, mojamos bien la bandeja con el aceite para bebés, o puede ser vaselina líquida, eh, cualquier tipo de desmoldante graso. Ahora sí, cogemos nuestro molde, la parte de fuera y la untamos por la parte interior del molde. Ya aún más eh, aceite y lo bien así por las cuatro por los cuatro lados si no tenéis aceite corporal podéis utilizar un aceite de cocina aunque no os lo recomendarlo eso es el último caso Tomamos nuestro molde y ahora cogemos el contramolde, veis que le he hecho unas marquitas con un rotulador para guiarme para los colores, pues lo mismo, le echamos el aceite y embadurnarlo, esta vez por la parte eh, de, la fu de fuera de nuestro contramolde, la pared, la pared exterior. listo, lo vamos a colocar en el interior de nuestro molde, dejando la misma separación entre todas las paredes. Va a ser más o menos un centímetro alrededor. Una vez que ya está bien puesto, vamos a verter nuestro primer color, que va a ser el rojo. Con cuidado, porque no hay mucho espacio por el que verter la cera. No vamos a echarla toda. Eh, simplemente hasta llegar a la marquita que hemos marcado primero. con el resto de esta cera la vamos a separar yo la voy a verter en, en mi molde para jabones de pastilla de jabón de donde tengo esta parafina que veis ahí en la imagen limpiamos los restos de color con, lo limpiamos con un, un papel de cocina o si tenéis papel de periódico Ahora es para que no nos manche el siguiente color. Así ya nos llega y volvemos a echar eh, esta piecita que es de pastilla de jabón, de mi molde de, de jabones de silicona que he preparado la parafina para después utilizar y lo mismo de esta pastilla no vamos a utilizar toda la, la parafina bien ya, hemos, ya tenemos fundida la cera y ahora cogemos el color naranja veis que estoy utilizando unos trozos bastante grandecitos lo que es la mitad de la crayola si le echáis eh, la mitad de esto os llegaría lo que es un cuarto Diluimos bien el colorante en la parafina y ahora vamos a verterlo encima de nuestro color rojo, Recordar con cuidadito que nos caiga por fuera. lo que me sobraba, lo utilizaré en, en otra vela, limpiamos bien el recipiente y a, a por el siguiente color, vamos a echar la pieza de parafina, esta parafina que estoy utilizando es una parafina de, de 56, es muy blandita, ahora le he echado el color amarillo, removemos, eh, recordar que cuando hagáis este proceso de, de verter el color uno sobre otro eh, no tardéis mucho en, en echar la siguiente capa porque si os pasáis enfriaría demasiado y después a la hora de hacer el cortar el trocito de la estrella que queremos no nos iba a dejar color, un amarillo más claro, y de nuevo a verter sobre el color anterior Ahora el verde, Recordar, yo estoy echando poquita cantidad, eh, como algo más de, de un centímetro de altura, pero no mucho más, porque es el tamaño que requiere este molde, tenemos listo el color verde, a verter. volvemos a calentar eh, un trozo de parafina ahora el azul veis que es un azul bastante intenso ya os digo que si os eh, resultan muy fuertes estos colores eh, echar menos cantidad de, de colorante de crayola ahora un morado que al, lo mezclo con el azul yo este azul ya no lo he retirado. Ya he aprovechado porque va a ser para la última capa de, de nuestro panel. Y he mezclado el morado con el azul para conseguir un violeta. Bien, y ahora verter este color. Hasta que nos llegue a la parte superior del molde. Listo. Ahora... Solo dejar secar la parte superior de la, de la última capa de color que hemos echado, el morado. Retiramos la parte interna, el contramolde, antes de que enfríe del todo. Bien, ya veis eh, los colores por dentro. Ahora con el cortador de pastas en forma de estrella, lo sitúo. Y voy a, a presionar. Veréis que os va a resultar fácil porque aún está caliente esta cera. No hemos dejado que se enfriara del todo. Y lo mismo vamos a hacer con los otros tres lados. Bueno, si os gustan mis tutoriales queréis aprender más sobre velas pues ya sabéis, suscribiros darle a la campanita para recibir las notificaciones de mis vídeos y a mayores si os gusta realmente pues darle un like eh, lo que es el dedito para arriba pulgar para arriba para lo que son los algoritmos muchas gracias por estar viendo el tutorial bien, ahora en esta parte vamos a cortar en 10. O se ha inclinado este estos bordes, esto va a ser para que la, la cera de la parte inferior se agarre mejor a lo que son las paredes y quede mejor eh, acabado. Ya lo tenemos listo, vamos a aprovechar esta cera, va a hacer la, la base de nuestro fanal, Le vamos a añadir una piecita más de parafina, esta vez sí la vamos a utilizar entera, bien ya tenemos fundido y lo que he hecho es añadirle el colorante, lo que es un violeta, eh, recordar en crayola, si no tenéis crayola y tenéis la posibilidad de tener anil, anilinas, adelante perfecto, las anilinas mejor. Eh, son de mayor calidad. Vertemos como un centímetro de alto, uno y medio. A mí ya me llega con esta parafina. Y ahora sí, hay que dejarlo secar, enfriar. Bien, eh, lo he dejado enfriar una noche para que veáis el resultado. así quedaría nuestro fanal arco iris muchas gracias por haber llegado hasta aquí, ahora voy a decorarlo un poquito, voy a aprovechar eh, una de las estrellas que he cortado para ponérselo a la rafia podéis utilizar estas estrellas para decorar o incluso hacer unas mini velitas también, podríais aprovecharlas. Aquí simplemente le voy a hacer un nudito. Y ahora sí, voy a, le hecho un agujerito a, a la estrella. Y le paso la rafia. Y así os queda pues, más decorado el fanal, podíais eh, dejársela como, como no. Y aquí quedaría eh, nuestro fanal, vamos por supuesto a encenderlo, una velita de té normal, la ponemos en el interior y ahora sí vamos a aprender a prenderle fuego con una cerilla así prendemos la, con la cerilla siempre recomiendo las velas encenderlas con cerillas aunque aquí no se aprecia muy bien el, la luz de, del fanal porque es de día os recomiendo hacerlo y probar de noche ya veréis qué bonito fanal os quedará Muchas gracias por verme.